Y let's go. She's cierto, va a ser la primera vez de Bug manejando. A ver cómo Espero que va. sea un helicóptero porque si le toca un avión, valimos 3000 hectáreas de verga. ¿Qué guapo estamos en? Sí, igual. Ya tengo miniaturas. Vamos. Vale. Ya me tiene hasta la madre. Ve al Stromberg, vale. ¿Tú tienes que venir? ¿Tú también tienes que ir al Stromberg? Sí, supuestamente. Vale. Súbete. ¿Está mi carmín? Sí, pero el mío es El estudio puede ser muy blindado y lo que quieras te envío rápido Vale, y esa es la misión final, ojo okay. ¿Cuánto misión se ha ¿Esa de esas? ¿Dos, tres? Dos, tres, dentro, ¿no? Recuerda que una que alguna no Ojo, en lo que y... manejar No, ya vale Y oh, tengo que manejar el carrito acuático oh, <ríe> Vale, aquí te aconsego subir primero, o sea, con la W okay. Okay. Vale, voy a ver qué, qué hay que hacer primero okay. Me dispara con esto, ok Ah, me tengo que meter al agua, vale Entonces esta misión la hubiese olvidado, tú tengo que ir su patino ¿Y cómo, cómo acceder? O sea, ¿cómo...? El... ¿Cómo? ¿Cómo le vas? O sea, co subes con, el, con la W. Mm. Y, y te vas para adelante con el 8. Ya te dije, con el teclado número lunares. Ok. Con el 8 le das para adelante y con el 5 le das para atrás. O sea, como para levantar la, la, la cara. Ok, ok, ok. A Bounty que se metiera ayuda, doctor. tú? Nah, Así sabe. él manejaba y tú disparabas en, los, en la torreta. Sí, yo la nueva amiga ojo sin cinematica ya llegaste y yo no he llegado es que soy un proazo. <ríe> pues vale no no porque si sí, tuve en esa misión no el motor la verdad tengo que meterme al mal submarino y empezar a disparar como loca eso me prende <risa> Ah, Chile. Mejor consigue a tus otras amigas, güey. Chile. No, sí, Ah, mejor otras. No, no, no. no mejor otras. No, chingado. no es que no seas celosa, sino que te estés diciendo por ti. Hasta yo te estoy diciendo directamente por ti. Te Ver, Antonio, up! Antonio? Antonio, Antonio? ¿Está contigo? no por eso come Sí, sí, sí, por eso te dije. no a ver, Ah, ¿te vas a directo? No, que no dije abajo, pa para abajo, pa abajo, pa abajo, ¿Tanchito? no lo vas a cagar ver vez. Uh, pues, espérame entonces, porque okay. yo estoy acojotito aquí. Dame esto pinche calvo. Dame la llave, No está ya, ya menos mal con este pistol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 soy americano ahora. ¿Cuándo es mi país? ya foto. ¿Qué me files estoy haciendo un hackeito. No güey. Vale, ¿sabes lo que puedes hacer para que cuando yo salga de la cinemática esta? ¿Puedes subir eh, eh, subirlo <risa> más alto que puedas? Si te dice que está saliendo la misión, pues baja o sea, con la con la W, bueno, con la S. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí, sí, lo que estoy vale. Eh, eh, otra sure, cosa, espera que yo llegue like a to... A la playa, tú bajas, y, y, y me recoges. Pero te bajando despacito, o sea, con, con la S pero despacito. Eh, otra cosa, eh, Yo llego con la bazooka, me destruyo a todos los helicópteros que están ahí, me subo a la parte de atrás, agarro la torreta y, y hacemos el mal. ¿vale? O sea que me voy a usar de ir reuniendo todos los aviones. Ajá, tú ahorita estás a como chingármelos Ajá, tú ahorita estás como que. Bueno, es que técnicamente lo tienes que que como no hay otra persona oh, contigo, o sea, no, no se puede. Ajá, recibir. es que pero te digo, llamemos a bauti porque si sí, bauti Ay, está es, manejando. El problema es que si llamamos al bauti le tenemos que dar un 15% más. <risa> o sea, sería 15% para ti, 15% para él. Pero somos otra misión. Yo me quedo con 70, o sea, que sería. Pero misión dos, de miedo, de Entonces, somos otra misión. 30%. Somos otra misión más más tranquila, no como esta hijo de eso sí. está fácil. Tu sí, mamá. Técnicamente, ya, ya me la terminé. Solo falta llegar contigo. Sí, eso. Igual, pero acaso yo sé manejar. Vale. Si quieres hacemos lo siguiente: yo me subo a un manejo y tú te chingas al. A los ¿Tú? helicópteros. Ya me tienes más Vale, solo esperemos a que esto se cure porque no termina. Well, el well, well, thank you, thank you, Mr. voy a Uy. Thank you, silent, peon, yo voy no, I mean, uh, Resumen, explotará el submarino. Próximamente, nos compraremos el submarino. Aquí en unos 3.000 años, pero me que dad, son más pobres. <risa> Después de esta misión creo que me puedo comprar el submarino, ojo. Te lo compro así ya, luego terminamos con este pincheco porque no tienes nada. Vale, 30 segundos explota, ojo. Tengo <risa> que correr. Y tengo vale. que subir, verdad? Porque si no explota eso y, y, y. No, tú tienes que ir a la playa. Estoy yendo para allá. P vale, pero. Un po poquito con po poquito. Vale, po po mantén ¿Ali? en personal para activar el menú. Sube, interesante. Súbalo, pasen te ocupas. Yo voy a tratar de llegar a, a, a, a, la, a la isla. Es que de. Y son de clans. no puedo ir lo más lo más hondo que puedo por el agua porque tengo un respirador okay. o sea, no te están disparando ahorita no no se está esquivando vale vale ¿Cómo sigues esquivando? o sea esquivando las... los... los explosivos que me están tirando ah vale tú sube tú, tú, tú hasta arriba como que amo sí, sí, sí. vale ya llegué a la isla 2, 4, 6... me miras en el dos, minimajo 2, 4, 6, 8, 9 Sí, en... Sí, sí, te miro Vale Pues sí, guapo, eh ¿Dónde están? Estoy hasta arriba no, en los... no, no sé, Ah, no, no sé ¡Hostia! ¿Puedes bajar un poco? Sí, sí, sí, sí, Uy, qué crees que estás. que estoy <risa> bajando ¿Qué? Es que me dijiste, vete para arriba eh, La verdad no me puedo disparar con las... Hostia raya. La no me maras, Alex, por favor, no no, sí, yo vivo estoy, pero... No más, se se no te estoy diciendo, la en, las otras, en la otra misión nos chingamos un chingo a veces. Yo porque me disparaban y a ti porque... por menso. ¿Yo qué? Ya estoy bajando, ya estoy bajando, ya vale. estoy bajando. Pero, pero, no al agua, por favor. Espérate. Vale, Vamos, uno. Espérame. Yo me chingo uno. Me chingo el otro. Yo creo que en el agua no bajo, creo. Se va bajando uno así, malditos, por favor. Vale, estoy checando todos los helicópteros, por favor. Yo creo que, yo creo que estás atrás. No, no sé, no sé dónde stop. Vale, cuando bajes me avisas. Ya estoy bajando. estoy bajando, ya estoy bajando, ya estoy bajando. Vale. cuidado por el avión, no quiero que te mueras con el helicóptero. No. No, tú bajas, tú. Tú bajas, estoy tal. bajando, voy bajando. Estoy bajando, baja bajando. Espérate, espérate. Esta eh... apunta o no apunta. Espérate, uno. ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! No te mueras. No te mueras. ¡Oh! ¡Hostia! Oh, espérate, ahí está. A ver si sí caigo en la playa. ¡Mírame! ¡Espérate! <risa> espérate. Alex, vente ya, Alex. ¿Qué? ¿Dónde estás, güey? Ahí está, ya Ya vale, que estoy. Vale, pues que no me puedo acercar. Uh, nos tengo que chingarse así. Ah, joder, yo no puedo, ya no me puedo bajar. O vale, así. tú no te vamos, tú no te vamos. ¿Qué es eso porque si no me chingan y así nos chingamos no me... Vale, vale. What? ¿Dónde estás? Vi tu carro, pero no ya no mira. Yo, oh, me estoy? Corriendo Ay, ya vi, ya vi, ya vi, lo presenté Hostia oh, estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¿Me miras? Sí, sí, sí, sí, yo te vi, ya te vi ah. ¡Métete! ¡Métete, mira algo! mira, mira Fíjate, donde te a que tengo que llegar, pero! Tú, yo me pa, métete, métete, métete, métete, sube, métete, ya métete soy, Ya estoy, ya estoy, ya estoy, sube, sube, sube Sube, sube, sube, sube Métete, métete, métete, métete Ya sube, tú sube, tú sube, yo ahí estoy Ahí, por, ahí por... Ya me senté para chingarme a los helicópteros Vale, eh, para... Sí, que quiero, si sí, quiero Tor Torreta tú, me... tú, sube y mete al punto ¿Dónde están ¿Dónde eso? tú, esos pendejos? Sí. Espérate, estoy subiendo Vale, uno Por puta. Hoy si no son tan gallos, eh. Los okay? Uy. Mira, mira, mira como cae, mira, como cae, mira, cómo cae. No estoy viendo, güey, estoy manejando. Pues la cosa es que están cayendo como hormigas. Vale, no subo tanto, no subes tanto, no subes tanto. Ok, ok, ok. Es que no Uf! qué bueno que, que teníamos la vida extra, eh. Vale, si quieres, si quieres baja, yo me subo el, para manejar y tú dispares. No, ahorita, ahorita lo tenemos, gente, estamos libres. Estoy harto, eso. Ah, ¿cómo subimos? Uy, ahí está. Ahí está, ahí está, subete. ¿Seguro ya la parte de atrás, en la parte de atrás, en la parte de atrás. No, no, no, espérate, no, no, te, no te mates no te... Me voy a quitar, me voy a quitar Espérate, espérate, espérate Ahí, espérate, espérate No te muevas, no te muevas, no te muevas Ahí está, ahí está, ahí, está, ahí está. Es que tú sí sabes manejar Yo no Jefe. Algo para... Eh, para... ajá Ahí, vale. ah, vale Ahí está Entra, entra eh, para entrar a la bodega de no sé qué Oh, mi cuello Hostia Creo que Boreas. tú tienes esa patina, sí, sí Ah. ¿Qué se la vendió. O nada, mejor dicho, nada de este juego. Gracias. Épico. Épico papu. Ya casi llegamos, eh. Sí. Chido. Chido. ¿Qué? Porque me cambiar las cabezas. Se te nota algo feliz, eh. <risa> Sí, que feliz estoy, no mames. Verdad. ¿Pero <ríe> no tú feliz. Odio mi vida. Chingos, ¿sí? En este juego. Güey, es allá, del otro lado, a tu izquierda, creo yo. No, no sé qué es aquí. A ver, ¿ve? ¿Aquí no? No, oh, mi cabeza. No, bueno, es más para adentro, supuestamente. Vale, no. Imagínate tú metiéndose así. ¡No dispares! Perdón. Dice, presiona para cambiar de cámara, presiona eso para volver. Efe. Ya, listo, por fin. Por fin a de ver. tres años, joder. Like sí, pinche letre, ya, ten oh. tus pinches My cosas. Doubted and loathed and acted like a creep. And the one time I decided to be nice to someone, it turns out he wants to destroy humanity! This is all your fault. My career is in ruins. Ruins! Our planet will be in ruins, you fool, if we don't do something. He has control of all your systems! We can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid? Yeah, call it the pension contribution. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. Here. for all i know you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist good luck <laughs> we don't need luck <laughs> i always wanted to say that between us we are completely fucked <gruch> Meet me back at the facility i'll be in contact when i have a plan el problema de oh eh, ¿dónde te puedes meter esa platina, verdad? Eh. Ay, ya me molé vale la cabeza Joder ¿Cuándo, ¿Cuánto te dieron? Un chingo de números, nada más <risa> Joder. Una suma muy dio, grande A mí me dieron 1.200.000 no, Mamá, me, me dan dos millones, no sé cuánto. ¿Cómo que dos millones? O algo así, ya no sé cuánto. ¿Cómo que dos millones? ¿Seguro? ¿Quieres... No, no, no. ...pelear porque ya me tienen hasta la madre... ¡Ah! ...jueguito. Dispárame, dale. No. Dale. No, porque sé que sin disparo... ¡Dale! ¡Dale!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 No good, hey. now I got all of these shows